departamento de madrid podemos encontrar el cañón de somoto que es el lugar en que nos encontramos en estos momentos su distancia ronda los 3.7 kilómetros y el río que atraviesa estos farallones puede medir entre 13 y 20 metros de profundidad el monumento nacional al cañón de somoto es uno de los 16 geositios del geoparque mundial río coco el cual ha creado la oportunidad a los comunitarios de empoderarse con una fuente de ingresos para estas familias, mientras protegen los recursos de la madre tierra a través del geoturismo. Nosotros les ofrecemos nada más a conocer el lugar del cañón, fue un lugar muy bonito, muy hermoso, para que venga y les ofrecemos la lanchita de remo con, trabajando y eso nada más. ¿Cuánto cuesta el paseo en la lancha? El paseo de la lancha le cuesta 40 pesos por persona ir y vuelta. Dedicamos a, nada más a, a la agricultura Siempre hay maíz, frijoles, todo eso Ajá. Veo que hay lugares donde ofrecen comida también por Hay lugares que ofrecen comida en otros lugares Aquí donde vivimos nosotros no, fuera de la de del, nacional, del sí. Pero son los mismos comunitarios es el mismo comunitario ¿Qué tipo de comida que, que pueden encontrar ahí los Oye oh, Hay cosas de comida, pollo, carne de res todo eso, pescado, así por allá. ¿Y más o menos cuáles son los precios? El precio le cuesta de, de 70 córdobas cada platito. Ventecita para lo, lo menos cosas de, de fresco, gaseosa, todo eso se hay. El cañón de Somoto fue descubierto en el 2004 por un grupo de geólogos checos dando así a conocer a todo el mundo este sitio de Nicaragua.